Nocturnos, la espera ha terminado. Octubre está aquí, es momento de iniciar el camino a Halloween. Así es. Como ya lo vieron en la intro, como lo leyeron en el título y como lo pueden sentir en el ambiente, la época terrorífica por fin llegó aquí. Estamos a 30 días de que sea Halloween ese día tan esperado por todos los fans de el terror. La Navidad Oscura A eso me refiero Y no hay nada mejor para celebrar esto Que hacer un especial de Halloween Así que un lector nocturno Como ya lo hizo en algunos años pasados Hará este especial En donde se subirá contenido durante todo el mes Tanto aquí a Youtube Como a las redes del canal Así que si no siguen a un lector nocturno En Twitter o en Instagram Pues deberían hacerlo Porque la party se va a poner bien chida y spooky ¿Cómo va a estar aquí en YouTube? Les voy a contar Lunes, miércoles, viernes Y domingo va a haber Un video nuevo durante Todo el mes de octubre Cada día va a estar como que Asignado a una categoría específica No les voy a decir qué categorías, a ver si Ustedes van adivinando poco a poco Pero, pues sí, cuatro videos A la semana y los demás días Martes, jueves y sábado en las Redes sociales, es en donde voy a estar subiendo Otro tipo de contenido para Que la plática siga Día con día Y nosotros disfrutemos a más no poder De todo este mes Claro está que hay otros especiales de Halloween Está el de vikinga lectora Y estoy seguro que otras personas de la liga de las tinieblas Están armando cosas padres Ya ven a Cos, lleva desde septiembre Esa mujer yo no sé cómo tiene tanto espíritu Tantas ganas Pero esa chica lleva desde septiembre con cosas spookies Así que no nos queda de otra nocturnos Más que disfrutar de este mes Nuestro mes Vamos a sacarle provecho y vamos a consumir la mayor cantidad de contenido terrorífico este 2020. Por Aro Nocturnos eso es todo. Recuerden, yo espero que tengan una muy horripilante semana y que lean un tenebroso libro.